Melón y Melames trabajaban en un campo de golf, Melón recogía los palos y Melames las pelotas. Que mi hermano, ¿Cómo están esas hallacas? Melón y Melames también vendían perros calientes y se distribuían el trabajo así melón calentaba los panes y melame la salchicha el aire acondicionado recomendablemente se debe encender a las 6 pm y apagarse a las 6 am del otro día aunque se puede dejar 24 horas prendido cuando se apaga el aire obligatoriamente se deberá encender después de 12 horas se debe combinar el uso del aire y el uso del ventilador de la manera siguiente, 12 horas uno y 12 horas otro la temperatura en la que siempre debe estar el aire es en 24 grados hay que limpiar el filtro de manera semanal y bueno, hacerle tu mantenimiento especializado una vez al año o dos veces por los problemas de los demás y los problemas del condominio no debes preocuparte por nada de esa vaina lo que tienes que mantenerte atento que tienes que estar pendiente y que te tienes que preocupar un poco es por tu comida limpiar y que tu casa esté bien, que cuide tus aires y todo eso. Oíste, dale, pues trata de desenchufarlo, porque aquí siempre se está yendo la luz. Entonces, cuando ellos están en su protector, están protegidos, pero más protegidos estarán cuando los desenchufe después de usarlo. Ok bien, tranquilo, mucha calma, cero preocupación con nada, solamente ocúpate de ti mismo, de tu bienestar, tu comida, la limpieza de tu área, tu trabajo y esas cosas, oíste, tranquilo, no quiero la la la la, y las cosas se van haciendo con calma, ve esto, el mismo aire acondicionado, te lo dice, él te dice préndeme en temperatura de 24 hasta 27 para ir con calma enfriando el espacio, cierra todas las puertas, las ventanas y déjame tranquilo que yo enfrío esa vaina ¿entiendes? o sea que él va a resolver pero con calma así tienes que hacer tú resolver con calma y no preocuparte por nada Resolver con calma para rendir mejor, para que no hayan preocupaciones, no haya desesperaciones, no haya sentimientos negativos. Solo haya progreso, pero con calma. Lento, pero seguro, ¿ok? Y siempre, para hablar, usa temas superficiales como hablas sobre la cocina, sobre el fútbol, sobre el béisbol sobre los videojuegos, sobre los aire acondicionados, sobre los carros, sobre eh, cosas así, tranquilas, que no haya, que no haya problemas, ¿entendemos? cosas tranquilas para estar bien eh, besito pues y recuerda sobre tus cosas personales sí que no debes hablar porque las personas hablan mucha paz y son chismosos y le cuentan la vida de los otros a los demás ok esta es la charla de navidad bueno yo he hecho mis investigaciones y el origen de la navidad no es otro que una fiesta comercial una fiesta pagana que los comerciantes han inventado esa fecha para poder eh, exprimirle la billetera a las personas es como si te colocaran cabeza boca abajo y te sacudieran para sacarte todas las monedas de los bolsillos esa cuestión de navidad es tremendo ok entonces qué es lo que pasa nosotros tenemos que mantener una postura en la navidad una postura de tranquilidad sin estar comprando demasiadas cosas y cayendo en la tentación de comprar y gastar toda la plata ok por otra parte también quiero comentarte que comprar hallacas no es algo bueno ¿Por qué? porque ellas tienen una preparación con chale, con mezquita por lo menos le echan como dos pedacitos de carne entonces le echan lo demás pura cebolla pimentón y masa y entonces por esa vaina te quieren cobrar unos por lo menos un dólar o dos dólares eso es una exageración porque ese plato así como ellos lo están presentando, eso, conchale, vale 0,5 dólares, ¿entendés? Bueno, un besito y te lo presente. Tú sabes lo que se celebra el 31. Bueno, es que se acabó esa pesadilla, ¿no, hombre? Que se acabó esa gastadera. Pero bueno, en enero, la gente está pagando las consecuencias. ¿Por qué? Porque están coño jodidos eh, eh, Andan consumiendo menos y cosas así Comiendo mal y vaina Todos arruinados en enero Porque en diciembre gastaron hasta lo que no tenían Melón y Melames Trabajaban en distintos turnos de trabajo Melón Trabajaba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 las mujeres al tener una relación con usted, querrán tratarlo como que si ella fuera su madre, querrán imponerle condiciones, reglas y restricciones, hacerle exigencia. Mándalas a cagar para adentro, que si quieren se traguen su mierda, porque son amenaza a la tranquilidad interna del hombre. Manténgase al margen de las mujeres, solo haga contacto mínimo. Conocer, coger y dejar. Si después de tres encuentros no se ha dejado coger, elimínala igual. No te dejes utilizar por nadie, adorado líder. No permitas que esas indias te manipulen, al percibir un rastro de chantaje o manipulación, da la primera advertencia de que, comillas ese es el anzuelo, lo tiraste para intentar manipular. Si lo vuelves a hacer voy a desaparecer totalmente de tu vida. De todas maneras, no frecuentes más a esa persona que te intento manipular o joder la vida de cualquier modo. Esta es una estrofa del himno nuestro comillas, y si vienes a echar vaina, yo te voy a liquidar, ni usaré una sola arma, solo te voy a ignorar de manera total, o sea, para mi muerta estarás, ya que sacaste el arma y me pudiste apuntar. Apreciado líder, una observación, en las compras debes hacer así. 1,3 kilogramos de bistec, 1,5 kilogramos de molida, una cartón de huevos, 1 barra 2 kilogramos de granos blancos, 1 kilogramo pasta chorizo, 1 barra 2 kilogramos queso, 10 salchichas. Estimado agente, un litro de cloro, otro desinfectante, otro de lavaplatos. Doctor, dos cebollas y seis ají dulce, dos papas, dos zanahorias. Dos cubitos. Aparte le digo algo. Cocine usted que lo haces bien. Supremo individuo. ¿Alguna vez debes comprar un pollo y mecharlo? O mejor aún comprar los pedazos de pollo de tipo granjero y un kilogramo de papas para que frías ¿Qué? última cosa, habla estilo Claudio Fermín, es decir, pausado, loco, con dicción loco, loco, loco, y vocalización. No? Ay, quiero que me rompa, se... No quiero que me lo rompas, quiero que me haga llorar. ¿eh? Hola campeón, ¿cómo estás? El enemigo estaba buscando a Pedro para tentar su fe y demostrar que era una fe falsa. Jesús rogó para que no cayera Pedro en tentación y fuera fortalecido. Pedro era frío como una piedra de hielo y no se afectaba por las tentaciones. Vicios como el juego, alcohol y prostitución eran cosas que el apóstol despreciaba y se alejaba de eso, él debía mantenerse alejado de lo malo para estar tranquilo manténgase usted alejado del mal, mi líder. Cambiando de tema, tenga claro que todo es temporal, tanto los buenos como los malos momentos, sea flexible, adaptese y mantenga el buen ánimo siempre. Mantenga la paz mental, la calma interna, pase lo que pase. Todo se resuelve tarde o temprano, el tiempo sana, una mente ocupada no piensa locuras de nada, póngase a mover las piezas y a hacer actividades, mil cosas buenas puedes hacer. Otro punto, el condominio es copropiedado como un dominio, el grupo del condominio es solo para enterarse de las reparaciones y mandar los recibos de pago de las mensualidades, no para conversar nada. Última cosa, controla tu mente, evita contaminarte con pensamientos negativos, en la barca donde Jesús dormía mientras los discípulos tenían miedo de la tempestad, pero donde Jesús calmó al mar y a los vientos, es donde debes mantener tu vida en todo momento, estando calmado por la fe.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 hay que aprovechar estas enseñanzas porque son buenas y servirán para la vida en estos 10 minutos y 25 segundos quiero que podamos compartir una charla interesante primeramente quiero decirte una cosa tu energía es contagiosa y me agrada estar junto a ti porque me haces sentir esa tranquilidad esa seguridad y esa certeza de que todo va a salir muy bien, ok, muchas gracias por eso, bien, quiero decirte entonces que debes tener buenos modales para tratar a las personas siempre desde una perspectiva desde la distancia y la categoría, siempre por lo menos decir buenos días Buenas tardes, buenas noches, saludando cada vez que tú veas a una persona. Eh, tienes también que decir con permiso cuando sea necesario, tienes que decir bien pueda cuando sea necesario, tienes que por lo menos eh, portarte bien, elogiar a las personas y cosas así pero siempre que tú puedas ahorrarte esa situación de conversar con alguien es mucho mejor que te ahorres esa broma porque las personas siempre tienen segundas intenciones y buscan más que todo dañar a sus semejantes entonces bueno uno tiene que cuidarse ok Debe cuidarse, no pensar cosas equivocadas, no pensar nada controversial. Esas controversias déjaselas a los tertulianos del chiringuito. Esos pueden tertuliar y controversiar lo que ellos quieran, pero uno no, porque uno no se va a dañar la, la salud pensando tonterías y entonces porque cuando uno piensa tonterías cambia de estado emocional y cuando cambia de estado emocional hacia un estado emocional negativo entonces empiezas a dañarte la salud y eso no conviene porque si te enfermas quien va a tener que pagar las consecuencias eres tú y las medicinas están caras y en todo caso si las medicinas estuvieren baratas igual no conviene molestarse ni dañarse la salud por culpa de cosas que a uno no le importan entiendes entonces cálmate por eso y no le pare bola tranquilo que tú estás bien oíste no te preocupes por esa marisquera bueno eh, también Quiero decirte que los chistes de melón y melames son buenos. ¿Sí? Hay que decirlo porque eso te coloca en un mejor estado de ánimo. ¿Entiendes? Por lo menos. Eh, a mí me gusta decir chistes malos. Serán malos y no le harán reír a nadie. Pero ¿qué me importa? Lo importante... Es que a mí me divierte demasiado esa vaina, me hace sentir bien y me saca una sonrisa que es lo importante. Entonces, no quiero estar de estado de ánimo negativo. Siempre buscaré recordar las aventuras de los poetas del mambo, melón y melame. Porque esas personas, sea lo que sea, le hacen bien a uno con esas experiencias que ellos tienen por lo menos melón y melames puedo a pescar melón llevo la carnada y melames el anzuelo viste que son cosas buenas, instruccionales lo importante es que le hacen le aportan a uno estados de ánimo positivos y eso es lo que se busca estar mejor, saludable Sonriente, haciendo las cosas bien para uno. Ok, sin importarse de lo que hagan los demás. Los demás son los de menos. Lo importante es que uno siga avanzando y haga lo que tenga que hacer en los momentos apropiados. Porque lo importante es seguir en franco avance rumbo al éxito. ¿Entiendes? Entonces, ten eso presente y hazlo tu esquema de vida, avanzar, avanzar, avanzar. Mientras más cosas sepas, mientras mayor cantidad de información manejes sobre un tema te irá mejor. Esa cuestión de pensar eh, mucho tiempo y hacerse un hoyo en la cabeza por un determinado tema, si es negativo y puede considerarse un trastorno, pero no, no pienses demasiado en un tema, piensa dos minutos y ya, pero lo que sí es que para responder dúrate dos horas y es posible que puedes responder así, dices Oye, yo no sé nada de eso. Que te responda el encargado, que es el que sabe de esa cuestión. Y bueno, así tiene que decir, porque lo importante es que a ti no te gusta que te la digan y no quieres que te la digan. Entonces, evadelos a todos. Tienes que torearlos, torearlos a todos, decirles no, no, ese no es asunto mío. Pregúntele a otra persona y así. Tú no quieres eh que te estén ladillando entendeu? Haz las cosas que tengas que hacer Tranquilo, calmado Sin prisas, sin apuros Sin presiones Pero Para defenderte Vas a lanzar cumplidos Y vas siempre a torear A torear las respuestas Recuerda lo que te dije hace mucho tiempo Que A veces el enemigo sube deseoso al cuadrilátero a querer golpear, a querer dañar pero lo importante es que uno lo esquive escribe todos sus intentos y todo eso y entonces en el momento más adecuado cuando el tipo esté cansado uno le da su golpe inminente y entonces lo destruyen de una sola sin tanta tontería, entendió? así hay que hacerlo hay que ser definitivo, ¿ok? Radical. Sí, si, eh, uno tiene que estar tranquilo y vaina. Tiene que esquivar los ataques del enemigo, de la, del adversario. Pero en el momento más adecuado, ¡tragata! le lanzas su coñazo. Un ladrillo le dijo al otro ladrillo, entre nosotros dos, hay un celoso. Ese celoso se llama cemento. Y bueno, había una vez una pareja argentina haciendo el amor. Y la mujer gemía. Dios, Dios, Dios. Y entonces el hombre dijo. Che, Marta, ¿podés llamarme Carlito? bueno esos son dos chistes ahí que saqué de internet eso es bueno tener siempre a la mano chistes para uno estar siempre de buen estado de ánimo ok tranquilo tranquilo cuál es la mejor marca de aspiradoras de polvo de argentina si no la conoces búscala por la con el nombre Diego Armando Maradona Quiero que seas feliz Que andes tranquilo por la calle Que seas educado Que hagas tus cálculos, tus cuentas Y que busques la economía Que gastes mucho menos Y completes tus proyectos Quiero que este año nuevo Venga con nuevas experiencias y nuevas cosas buenas para ti. Para que crezcas personalmente, intelectualmente, laboralmente. Mereces lo mejor. Por eso quiero ser tu pastor. Para llevarte a pastear a los más hermosos lugares. A los lugares exclusivos. Y allí solo llegarás con la ayuda de Dios siguiendo su palabra estudiando su palabra y poniéndola en práctica sabiendo que tiene que protegerte porque hay muchas personas con segundas intenciones y quieren dañarnos acuérdate también de decir gracias y de decir por favor esas cosas son buenas porque constituyen una máscara de salamera que va a permitir que las relaciones interpersonales sean más llevaderas y a las personas les gusta también que les lancen cumplidos porque eso es confeti y bambadina que les permite sentirse mejor con su autoestima y realmente todas las personas tienen problemas y no saben cómo solucionarlo y entonces con ese confeti y bambalinas se sienten llenos en su autoestima y entonces eso les gusta y los atrae hacia ti para que ellos se sientan amados se sientan queridos se sientan valorados, apreciados por esas lindas palabras que les has dicho. Y entonces eso lo va a hacer que corran nuevamente hacia tus brazos para que les vuelvas a decir cosas buenas, cosas que los llenen en su autoestima porque andan totalmente perturbados. Sabiendo esto, Quiero desearte una feliz, una linda noche, un feliz día, un buen momento Y que seas el mejor en todo terreno como tú lo eres siempre Un beso y cuídate Deberías de conseguirte unas medias panty y las rellenas con algodón Luego les haces un nudo y las cierras para que las tengas aquí esa cosa rellena será tu acompañante aquí en la cama para que no te sientas solo al dormir será como un peluche que tú tengas para poder estar aquí divertido entendiste tranquilo vale no te preocupes por nada que tú estás bien estando solo lo que te digo es que esas cuestiones son buenas ese juguete un peluche que te acompañe así de las medias panties de una mujer oye es una cosa excelente porque es como que si sintieras las piernas de una mujer contigo allí en la cama ah, es ingeniosa la idea bueno espero que la tengas en cuenta y la cumplas, hagas realidad este sueño hermoso que solamente te va a aportar cosas buenas y es lo que se busca, estar junto a las cosas que te aporten bienestar, ¿entiendes? Tranquilo, come bastante que eso es bueno, hay que buscar siempre, tener un día al mes por lo menos que tú compres muchos pasapalos y te sientes a ver televisión, tranquilo, a ver tus películas en internet, tranquilo, pero comiendo pasapalos y viviendo una experiencia genial ok bueno un besito y que ahora sí tengas una feliz estancia en este lugar un buen momento y estamos en contacto tú sabes como siempre puedes estar de buen humor bueno tienes que sonreír oíste así se va sonrisa fingida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 no tengo problemas por lo menos hoy me compro unos viste me cocino viste me compro unos panes bueno hoy tengo los panes para llenar viste con viste eh, compro salchichas yo las hago también compro huevos quesos, hago huevo revuelto con queso y me lo como hago un arroz no hay problema todo es tranquilo y con calma uno lo puede hacer